Hey, hey, bienvenidos a Kaboom. Elon Musk es uno de los genios más brillantes del siglo XXI. Él, prácticamente todo lo que toca lo vuelve oro. Y lo podemos ver en todos sus emprendimientos como Tesla Motors, PayPal, SpaceX y su Boring Company. Así es, él tiene una pequeña compañía de Puede que sus ideas parezcan un tanto alocadas, pero justo cuando ves que las está haciendo realidad te quedas asombrado de la capacidad que tiene para conseguir todo lo que se propone. Ahora imagina que puedes viajar al espacio y vivir en otro planeta, pues esta es una de las visiones de Elon para el futuro próximo. Aunque la nave interplanetaria de SpaceX no ha salido de la Tierra, ya se calcula el valor de los boletos para ir a Marte. Musk calcula que el costo de un viaje a Marte sería de unos 500 mil dólares. Sí, así como lo oyes, por medio de Twitter Musk, el fundador de SpaceX, ha dado un anuncio y aquí te damos los detalles. Puede que parezca un tanto caro, pero lo vale. Además, si no te gusta la experiencia de vivir en el planeta rojo, el regreso es totalmente gratis. Musk predice que en unos años el precio podría bajar a menos de 100 mil dólares. Cifra relativamente barata si se toma en cuenta que la mayoría de personas de economías avanzadas pueden vender su casa en la tierra y mudarse a Marte si así lo desean. Así lo mencionaba el mismísimo Elon Musk. Y para el resto de los mortales tocará empezar a ahorrar para podernos ir de vacaciones al planeta vecino.